Le ganemos, defiende, eh, que la vivienda es uno de los pilares básicos de la justicia social, algo eh, que es uno de vuestros eh, estandartes ¿no? y por los que trabajáis eh, incesantemente, ¿no? es lo que, lo que defendéis, eh, lo que, eh, por lo que abogáis constantemente. Eh, por contra, también hay otros grupos municipales que consideran esta medida una tropelía del ayuntamiento, porque por otro lado se venden unas parcelas en el PP5, en Poza del Agua. Eh, no sé si, eh, ya que te tenemos aquí, Fran, podrías defender por qué Leganemos, si sí lo, sí lo apoya, si sí lo ha eh, defendido, y ya de hecho eh, ha sido, eh, gracias a Leganemos por lo que ha salido en gran parte adelante, esta... Y por contra, vosotros pues grupos como Uleg, no, <risa> se me ocurre, eh, son quienes califican esto como una tropelía, no ilegal, porque ojo, que alguien le decía, ¿y por qué si esto no es ilegal lo, eh, no, no lo habéis parado? Porque ojo, no es ilegal, pero consideramos que es una tropelía. Esto lo decían textualmente. Bueno, hay partidos que han intentado bloquear la política municipal desde hace décadas y continúan haciendo de lo que son. Entonces, pues, pues nada, seguirán. Nosotros tenemos nuestra posición clara y meridiana y lo defendíamos en nuestro programa y hemos sido coherentes con ello. ¿Qué defendemos nosotros? Que las administraciones públicas tienen que facilitar un parque de vivienda en alquiler lo suficientemente extenso como para que los precios no tensionen hacia arriba. Eh, qué quiere decir esto, que las administraciones públicas pueden hacer viviendas baratas para que una persona no tenga que gastarse el 80 al 90% de su salario que a veces pasa, no es ninguna exageración ni me he vuelto un hiperbólico eh, son cosas que, que, que pasan y que vemos todos los días esto además es una propuesta que, eh, que fortalece incluso las arcas del ayuntamiento en cualquier caso el patrimonio del ayuntamiento, el ayuntamiento contará con 8, eh, 324 eh, viviendas que cobrará un alquiler a precio tasado, pero que no son, eh, por ejemplo, el otro día en el barrio nos decían que eran de realojo. Es una expresión eh, que no tiene nada que ver con la realidad. Esta es vivienda para trabajadores y trabajadoras. En política social habrá que hacer otras cosas. Hoy hemos Para jóvenes sí, es lo que decíamos, ¿no? que hay que sí. puntualizar que es una vivienda para eh, bueno, para empezar para quien pueda pagarla, porque claro que hay que sí. demostrar unos ingresos. Por ejemplo, eh, no sé si fueron el alcalde que hizo las declaraciones. Es verdad que una persona que gana mil euros el salario mínimo no puede acceder a una vivienda. Tiene que ser una pareja que ya reunir entre los dos. Bueno, la vida, eh, Quiero decir, son viviendas baratas, no gratis. Eh, la gente claro. está destinada para gente trabajadora, no gente que, para entendernos, tiene 20 años y le apetece, pero no ha trabajado. Claro, claro, sí. ¿no? sí. Eh, entonces, que a ver, vas a poder afrontar los gastos. Y que vas a poder afrontar los gastos y que además, cuando tus condiciones cambien, pues habrá que revisar el contrato. Muchas veces eh, en nuestro ayuntamiento también, como la administración pública es incapaz de gestionar, eh, se le conceden viviendas a personas uh -huh. que a los 10 años ya no lo necesitan y están disfrutando de un bien público uh -huh. que en realidad la empresa municipal del suelo debería regular para que cada cierto tiempo baremáramos otra vez y las ventajas públicas dárselas a quien más lo necesite no porque hace 20 años tuviste problemas te quedas con la casa porque ya nadie te va a echar de, de ahí. ¿no? Eh, claro. Esto a veces eh, suena, desde la izquierda no se puede decir, pero es que nosotros estamos convencidos de que si lo público no funciona es más difícil defenderlo. Por lo tanto queremos un, una empresa municipal del suelo que haga vivienda pública en alquiler y que además sea capaz de, capaz de gestionarla con diligencia. Eso no lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora se han preocupado en hacer caja. Eh, el ayuntamiento regalaba terreno, eh, la empresa municipal vendía las viviendas y las pluralidades servían para estar dos o tres años manteniendo una empresa sin, sin actividad y bueno, pues para las cosas que han perdido, ahora dentro de poco descubriremos qué es lo que ha pasado también en Enzule. Entonces, sí, defendemos la vivienda pública en alquiler, pensamos que los ayuntamientos tienen que poner de su parte también la Comunidad de Madrid y también el Estado, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y esta es una muy buena noticia para todas esas personas que buscan una vivienda y que no pueden pagar los precios que están pidiendo, pero sí que tienen trabajo y, y necesitan emanciparse. Eh, no hemos dicho que estas 324 viviendas van a estar divididas en tres manzanas. Si alguien no está escuchando, no se ha enterado muy bien de esto, pues para que le demos un poco de contexto ¿no? de lo que estamos hablando. Y lo Entonces, que criticaban, perdona que no te lo he respondido, sí, lo que criticaban es que estas tres viviendas eh, se construyen, tres edificios de viviendas, con una parcela que se vende. ¿no? Entonces, con lo que se saca de la parcela, que es por simplificar y que no se entiendan a subasta, el que más ponga se la lleva, con ese dinero se financian los bloques de vivienda en el régimen de alquiler. Eh, hay alguno que sale por el lado purista que dice que es que estamos vendiendo patrimonio público. Bueno, no, estamos cambiando y lo que estamos es generando patrimonio público, porque, insisto, esas 300 viviendas las personas van a pagar el alquiler y eso va a servir para más política en vivienda. Eh, que yo creo que el siguiente paso no sería construir, sino comprar viviendas de segunda mano. Eh, pero bueno, ya es tarde la legislatura y al gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos tampoco le ha interesado nunca la idea. Como decía, estas eh, 324 viviendas destinadas, repetimos, al alquiler, van a estar divididas en tres manzanas, en tres parcelas, eh, 108 viviendas por cada manzana, que pueden ser bueno, como... Se puede imaginar la gente pues de dos, tres o cuatro dormitorios. Y van a estar los precios en torno, suponemos que lo más barato, pero no sabemos porque todo esto está por definir, porque solo está licitado el proyecto, en torno a los 650 euros. Que bueno, tal y como está el patio, podemos decir, pues oye, eh, no está mal. Teniendo en cuenta que la gente es que no pueden irse eh, con un sueldo normal, que es bajo en España, lo normal es bajo desgraciadamente, pues no puede uno ni, ni vivir. Prácticamente ni se puede emancipar.